Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos al canal Aprende con Daria Yo soy Daria, generé este espacio para conversar del tópico que más más más más más me apasiona en la vida y es el estudio de idiomas y en particular del idioma alemán que es mi idioma materno para las personas quienes entienden este idioma, el español Quiero conectar el estudio del alemán con temáticas del desarrollo personal porque hay tanto tanto tanto que sucede en este proceso Estamos con motivación, estamos con cero motivación, nos frustramos, nos sentimos solos a veces, un poco perdidos y son dinámicas súper poderosas a quienes yo le quiero dar mayor protagonismo aquí. Por una tercera línea, pero no menormente importante, todo lo entretenido de Alemania tenemos que nutrir de experiencias positivas pasando por este proceso de aprendizaje. Si son tópicos que te llaman la atención, que te interesan, suscríbete a mi canal, yo me alegro mucho verte en el siguiente video.